Se siente ahora así es como nosotros debemos de sentirnos así como usted se siente ahora es como debemos de sentirnos siempre si usted quiere ir al cielo usted tiene que estar en, en adoración 24 Luego iremos al libro de Salmos 19, 1 y 2. Luego iremos a Juan capítulo 14, versículos 2. Luego iremos a Efesios 2, 19. Luego iremos a Hebreos 3, 15. Luego iremos a Tito 3, 5. Luego iremos a Hechos 7, 48 y 49. Luego estaremos en Mateo capítulo 5, versículos 34 y 35. Luego estaremos en Hechos 7, 55 y 56. Luego estaremos en Hebreos 9, 24. Luego estaremos en Juan 14.6 Luego estaremos en primera de Corintios 5.1-5 al 5. Luego estaremos en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 Luego estaremos en el Salmo capítulo 21 versículo 11 Luego estaremos en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y 2 Luego estaremos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 Luego estaremos en primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Luego estaremos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 Continuaremos en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Luego estaremos en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 2. Y terminaremos, si el Padre lo permite, en Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Muchas citas? Déjeme decirle que esto no es ni una milésima parte de las citas que hablan del cielo. En el Nuevo Testamento... En el del cielo se hablan cerca de 276 veces, solamente en el Nuevo Testamento 276 veces, imagínense Así que les di como 30, 40 citas nomás Venga conmigo por ahora para que usted no se atiborre Y no crea que es pretensión, ¿no? solamente las dije rápido porque si no, no acabamos <coughs> Perdón, y le suplico que usted vea el video y el del segundo servicio porque sé que no me va a quedar ni tiempo Versículo 1, libro de Isaías, Isaías, capítulo 66, Yahweh, bendito es su santo nombre, dijo así, hablo el Padre, amén, amén. el cielo es mi trono, aló, amén. y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cuál es la casa que usted me puede hacer o edificar? ¿Cuál es la iglesia evangélica? ¿Cuál es el templo en Israel? Si la tierra es estrado de mis pies. ¡Wow! Si el cielo es mi trono. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Yahweh, bendito es su santo nombre. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí está el error del cristiano. No es pobre de espíritu que se lo enseñe antes de Pesach Y no tiene temor de la palabra David decía que Dios le dijo, que nuestro padre le dijo ¿Qué tienes tú impío que tomar tu palabra en mi boca Y una persona que es cristiana Pero que se la pasa pecando, que hace lo que quiere ¿Cómo se atreve a tomar la palabra del eterno en su boca? Si la palabra del eterno es lo más santo La palabra del eterno es él mismo la palabra del Eterno es el que es, la palabra del Eterno es el todo, la palabra del Eterno es el absoluto, La Palabra del Eterno es lo que hay, la Palabra del Eterno es lo que va a ser, la Palabra del Eterno es lo que será Y termino, la Palabra del Eterno es lo que es En otras palabras el cielo es todo lo que acabo de decir y como sé que usted no alcanzó a recibir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 disierna el temor de la palabra del Eterno. Cuando yo escucho una palabra del cielo, me tiembla mi espíritu, me tiemblan las piernas, me tiembla todo. Dice la palabra, escuche esto en el Salmo capítulo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dígale a quien está a su lado, los cielos hablan, los cielos gritan, los cielos cantan. Los cielos adoran Y estoy hablando de los tres cielos Hablan, cantan, adoran Dígale que está a su lado El tercer cielo tiene espíritu Los cielos tienen espíritu Los cielos cuentan la gloria de Dios Aquí habla del segundo cielo y del, y del primero Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día Entre la palabra Un día emite palabra Otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Escúcheme cómo hablan los cielos. Los cielos hablan de día y los cielos hablan de noche. ¿Aló? Wow. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió la salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol amén no sé si usted está alcanzando a discernir lo que estoy hablando en el libro de Juan capítulo 14 verso 2 dice la palabra del eterno en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis tócamela tócamela yo quiero que usted escuche esto que le voy a hablar porque ya le estoy diciendo que son los cielos que los cielos tienen espíritu que los cielos hablan que la palabra del eterno es el absoluto lo que es, lo que será, lo que hay pero voy a decirle algo nos preparamos míreme por favor de manera física para ir al cielo Usted no puede prepararse de manera física para ir a un lugar que es etéreo, que es espiritual. Entonces usted me dirá, Apóstol, allá está Enoch en cuerpo y alma y, y espíritu. Sí, amén. Sí, amén. Allá está Eliyahu, Elías en cuerpo y alma Sí, amén. Pero lo que usted no sabe fue la preparación que ellos tuvieron caminando con Dios para poder estar en las dos dimensiones, o sea, cuatro dimensiones al mismo tiempo y ocupar la quinta. En el libro de Romanos, capítulo 8, se habla de cuatro dimensiones. Pero un cuerpo físico, sangre, estar en un lugar espiritual, tiene que pasar por un proceso como dice 1 de Corintios, capítulo 15. Y como dice Romanos 8, 30 y 31, tendremos que ser glorificados, llevar a un estadio espiritual lo que es carne, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Los cielos. Escúcheme. Míreme por favor. Hablo a su espíritu. La carne y la sangre no puede entrar al cielo. Entonces tú tienes que prepararte de manera espiritual y hervirte, reverberar de manera espiritual para que tu cuerpo se vaya preparando para aquel lugar. ¿Tú preparas tu cuerpo para ir al cielo? ¿Tú preparas tu cuerpo para ir al cielo? ¿Tú preparas tu cuerpo para ir al cielo? pues déjeme decirle que usted a partir de hoy no tiene excusa y le doy la gloria al Señor estoy emocionado al compartir esta palabra creo que es la única iglesia en el mundo donde se está hablando de esto ahora mismo pensamos en un lugar celestial en un lugar lleno de gloria en un lugar lleno de unción en un lugar lleno del poder y repito la gloria hirviente, reverberante del Padre y el cristiano quiere seguir viendo Netflix. Quiere seguir pecando. No es que esté mal. Tenga cuidado con Netflix, entre otras cosas. Aunque le sugiero, hay una película maravillosa, se llama La Resurrección. Véala, ya me la he visto como tres o cuatro veces. Pero no vea esas películas de homosexualismo, lesbianismo y aborto y toda esa porquería que pasan ahí. Eso no lo vea. ¿Cómo está, está caminando esta vida? ¿Está preparando su cuerpo, ojo, está preparando su cuerpo para que vaya al cielo? Le voy a decir más. Yo no me puedo preparar físicamente para ir al cielo porque, repito, es un lugar espiritual. Tengo que pedirle a nuestro Señor, el Espíritu Santo, el que me comience a revelar cómo poder tener derecho a ese lugar ¿Cómo tener parte en ese lugar, en la casa de mi Padre, muchas casas hay? Voy pues a prepararlos morada, para que donde yo esté vosotros también estéis. Pero escúcheme, pero si el cielo es un lugar espiritual, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Imagínense el espacio-tiempo que yo tengo que meter en mi cuerpo para tener la santidad requerida para ir al cielo. Ahora bien, escúcheme. Todo en esta tierra comienza por un anhelo y por un deseo. Yo quiero tener salud, yo quiero tener casa, yo quiero tener carro, yo quiero ir a la universidad, yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y eso ocupa el 99% de la mente y del cuerpo de las personas. Como el cielo no ocupa el 100% de tu ser, como Tú piensas del cielo no se piensa del cielo yo les he enseñado del cielo muchas veces aquí y yo sé que usted tiene una mediana idea de lo que es el cielo míreme si una iglesia no enseña sobre el cielo, sobre la santidad roba al pueblo de Dios roba a Dios el pastor es un ladrón, estafador no estoy hablando de dinero aquí estoy hablando que si tú no tienes una mediana idea de lo que es el cielo yo te he robado y te he estafado pero yo aquí lo he enseñado usted lo puede ver, yo hablo del cielo que en, entre culto a culto en, en la mitad del culto, al final del culto estoy hablando de esto y le estoy enseñando a usted, cambie su vida deje de estar pecando porque los pecadores no van allá cambiamos nuestra mente nuestro corazón, vivamos en santidad arrepintámonos de todo pecado les he dicho, el trabajo no lo es todo en esta tierra, las cosas materiales no van al cielo, no hay entierro contrasteo. Yo no sé si usted está aquí conmigo, pero quiero llevarlo un poquito más allá. El cielo, así como tú anhelas, deseas ser, eh, mucha gente desea ser fisioculturista, se vuelven narcisos, mucha gente desea ser tecondoca, careteca, desea ser... Uh, pianista, desea ser orador, desea ser pastor, desea ser médico, desea ser astronauta. Yo no sé usted qué desea en su vida. Desde hace años yo lo único que anhelo y que deseo es que el Padre me apruebe para ir al cielo, se lo digo en todos los servicios. Así que el cielo debe convertirse en tu vida, en mi vida, en una necesidad imprescindible. Si el cielo no es una necesidad imprescindible en tu vida, pues vaya, coma frijoles con chicharrón. No, no. El cielo debe ser mi prioridad. El cielo es mi propósito. El cielo debe ser mi destino. El cielo debe ser el aire que yo respiro. El cielo debe ser mi comida. El cielo debe ser mi sueño. El cielo, repito, debe ser el aire que yo respiro. Si yo no respiro la necesidad de ir al cielo. Olvídese, yo me sueño en el cielo. Ayer hablamos con la profeta Gracielita, me dio mucha risa alguna vez que estaba haciendo guerra espiritual y la levanté literal a puntapiés en la cama. Entonces mi esposa me gritó, me despertó. Yo, ¿qué pasa? Y le pegué a mi esposa, estaba pisando Romanos 16, 20. Estaba pisando la cabeza al diablo porque estaba poniéndose. Yo estaba en otra revelación espiritual, pobrecita mi esposa. Mío, agradezca que no le hago lo mismo. Le digo, agradezca que eres cristiana. <ríe> <Le> agradezco eso. <ríe> Aleluya. Si tu necesidad y tu prioridad no es el cielo, estamos fritos. Entonces, yo debo desear el cielo. Debo pensar en el cielo. En todo instante, debo estaciarme con el cielo. Él debe ser una necesidad en mi alma, en mi espíritu es más yo estoy comiendo y yo digo será que estoy en el cielo usted se imagina la comida cómo será en el cielo y les aseguro que en el cielo Juan capítulo 20 después del verso 22 allí vamos a comer porque si comer aquí es tan rico en el cielo debe haber comida yo tengo una sierva aquí que solo sueña con comer me dice pastor es que comer es tan rico y le digo yo tienes toda la razón la bandeja paisa es de Dios Dios Jesús es paisa ¿Sí o no? Por eso la palabra dice, oíd pues, para todo lado el pues. Entonces, ¿sí o no? <risa> Aleluya. Hasta en eso pienso yo. <risa> Ay, perdón, Señor. <risa> es un lugar espiritual. Escriba esto. Si es un lugar espiritual, está lleno de todas las cosas espirituales del Padre. De toda la plenitud del Espíritu y de toda la gloria del Hijo en el Espíritu si ¿Sí está pudiendo recibir algo es algo que usted no puede alcanzar con sus manos ni con su mente solo lo puede alcanzar con su Espíritu es un lugar que nosotros necesitamos y si yo necesito del cielo yo tengo que anhelar el cielo yo tengo que desear el cielo yo tengo que prescindir de mi vida para respirar el cielo. En este mismo sentir voy a decirte, se nos ha olvidado que el cielo es nuestro lugar de suministro. No sé cómo es que el hombre no piensa en eso. El cielo es el lugar de suministro para mi alma para mi mente, para mi espíritu, pero es el suministro de mi cuerpo, es el suministro de alimento, es el suministro de cobijo, es el suministro de paz, es el suministro de habitación, es mi complemento, el cielo lo es todo para nosotros, para mí, para ti, el cielo tiene que ser todo, porque si yo estoy apegado a las cosas de esta tierra, no puedo recibir el 100% de lo que el Padre me quiere dar del suministro del cielo. Ahora, en este mismo espíritu discierna esto porque es bien profundo, el cielo es un lugar espiritual que se puede ocupar físicamente, <coughs> perdón, mil perdones, El cielo es un lugar que yo debo ocupar. El cielo es un lugar que me está esperando, por ende. Pero si yo aspiro a ocupar el cielo, escúcheme. Ocupar un lugar allí en este lugar. Ocupar un lugar en este lugar. Si yo aspiro a ir al cielo y a ocupar ese lugar... Míreme, ¿ese lugar ocupa mi lugar? Si el cielo no ocupa mi lugar, ¿cómo yo entonces puedo aspirar a ir allí? Si el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies imagínese la gloria que hay en la tierra para sostener los pies del Padre pero yo quiero la gloria que está en el trono que lo sostiene a Él no sé si usted está aquí conmigo hoy el mundo está ¡ay! resucitó ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Resucitó! y se quedó pero si yo pienso en aquel que me dio el derecho legal de ocupar ese lugar y que me dio el derecho, lugar, el derecho legal, míreme de que ese lugar ocupe mi lugar la hicimos obvio el cielo no va a caber aquí pero el espíritu del creador me revela todo el cielo aquí aleluya entonces yo tengo que prepararme físicamente físicamente Para poder entrar en, un, en una dimensión espiritual. Oiga lo que le estoy hablando. En otras palabras, yo tengo que poder caminar como Enot caminó, hablar como Elías habló, vivir como Enot vivió, vivir como Elías vivió, pero eso se llama comunicación. Dice la palabra ahí en el libro de Berechit capítulo 5 que Enot fue amigo de Dios caminó con ¡Wow! si ¿Sí tienes que le era ya después del verso 3 etc para ser amigo de Dios quiere decir que tenía mucha coinonía con él que era de verdad le, le causaba gracia a él y Elías entonces Enod era amigo de Dios Elías era profeta de Dios Enod amaba a Dios Elías demostraba el carácter de Dios No sé si me estoy explicando Enod tenía intimidad con Dios Elías vivía en la gloria de Dios Ay yo no sé si alguien está aquí Venga conmigo Libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 Esto está poderoso Amén Ayer enseñé algo de esto Llevamos tres días Predicando sin parar Bueno, toda esta semana me ha tocado predicar sin parar ¿Cuántos están aquí? Me impacta este verso 19 Del libro de Efesios Capítulo 2 Yo les he dicho, la revelación del cielo Se encuentra en el libro de Efesios La gente cree que es en el libro de Apocalipsis No, en el libro de Apocalipsis Se encuentra la profecía del fin y cuando ya llegamos al fin, capítulo 21 y capítulo 22, ahí sí usted puede vislumbrar la gloria del cielo. Pero la revelación del cielo y cómo funciona el cielo y todo está aquí en Efesios 2. Venga, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! ¡Uy, ¡Qué poder! Escúcheme, tres cualidades aquí. No somos extranjeros. O sea, nadie nos va a echar fuera. ¿Qué problema para que le den la visa a uno para Estados Unidos? A mí me la dieron y el primer día que me la dieron cuando fui a visitar, me decían, "Eso no quiere decir que ya usted puede entrar a Estados Unidos." ¡Qué miedo! Y me temblaba la voz contestándole a los policías de inmigración, y qué tal que me digan que no. No, a, a ti nadie te va a echar del cielo. A ti nadie te puede decir no puedes ingresar aquí Pues ayer lo hablé, lo enseñé, Hebreos 3 y 4 Bueno, desde el capítulo 2 El Señor rompió la distancia, el velo que había ¿Hay alguien acá? Podemos entrar cuando nos dé la gana ya Uy, a la presencia, al trono Podemos oír los cielos, podemos oír los ángeles Guau, ¡Wow, aleluya, ¿alguien está aquí? Escúcheme Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos arrimados colados ni siquiera adoptados somos hijos de verdad sino ciudadanos yo soy ciudadano colombiano tengo cédula de ciudadanía aló pertenezco a este país nadie me puede echar de este país porque es mi natalicio es mi nacimiento, es mi casa nadie te puede sacar del cielo nadie te puede echar del cielo nadie te puede negar la entrada al cielo wow, con ciudadanos, pero <ríe> ser conciudadano es, es ser regente de los santos, está hablando de los ángeles, de los que ya viven allá y miembros de la familia de Dios, aló, wow, cómo a través de Yahshua Hamashiach, verso 20, edificados o sea, construidos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que yo te estoy enseñando, lo que nos enseñaron en, en la Torah, en el Tanakh. Siendo la principal piedra de ángulo, Yahshua mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Oiga, tengo tanto que enseñarle, pero usted y yo debemos de ocupar ese lugar. Se me acaba el tiempo, pero le voy a decir algo. Le voy a enseñar cómo, ¿cierto? Pero permítame, el cielo es tan real porque es el trono de Dios, ya lo leímos, Él se sienta, sí, nuestro Señor y Salvador Yahshua Jamatías se sentó a la diestra del trono de Dios, Marcos 16, 19, Yahshua entró al cielo para presentarse por nosotros, Hebreos 9, 24, Sabemos que el único camino, la única verdad, la única vida para ir al cielo es Jesucristo mismo, Juan 14, 6. Él es nuestra habitación celestial, el cielo también es nuestra habitación celestial. Y nosotros lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. También lo podemos discernir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y me gusta mucho versículo 18 también, donde habla de todas las cosas que no son pero que sí son de las cosas que, que no son porque no vemos pero podemos obtener derecho legal para tenerla aló el cielo es un lugar que posee la gloria de Dios el cielo es tan real que contiene su misma presencia ¿me sigue? ya lo leímos en el Salmo 19 versículo 1 y 2 el cielo está lleno de joyas lleno de placeres de delicias proverbios 13, 16, 17 apocalipsis capítulo 22 versículos perdón 21 versículos 10 y 20, versículos 10 al 27 apocalipsis capítulo 21 versos 10 al 17 está el árbol de la vida en el cielo apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2 pero venga por favor ¿usted sabe que el cielo es el lugar de los nomás. venga capítulo 21 por favor libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 no, pero me gusta el versículo 3 ¿me vas a leer el versículo 3? y oí una gran voz que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con el tabernáculo de Dios wow esto es poderoso y Dios mismo estará con ellos como su Dios recuerda que eso está en Ezequiel 37, 27 amén enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron el cielo es el lugar de los no más. No más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, no más nada, no más nada. Oiga, no más enfermedad, no más sufrimiento, no más tristeza, no más pobreza. Repito, no más necesidad, no más dolor. El cielo es el lugar de los no más. ¡Aleluya! ¡Wow! Dele ese aplauso al que vive. <risa> Qué palabra tan maravillosa. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Rápidamente, iglesia amada. Es el lugar de la presencia de Dios y me, me conmueve mucho este verso. Amados, ahora somos hijos de Dios.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 el cielo es el lugar donde conoceremos todas las cosas hay personas tan irracionales tan faltas de, de doctrina no no quiero ofender a nadie no, no estoy hablando de ti sino me refiero al mundo como tal pero en el cielo escúcheme es el lugar donde tendremos plena dicha y alegría por siempre pero quiero decirle algo que, que quizá a muchas personas se le puede pasar por algo ¿Qué haremos en el cielo por ejemplo porque mucha gente cree que solo vamos a cantar allá y a y a hacer como el angelito, esos angelitos cupidos ay gloria a Dios nosotros realmente <coughs> al cielo vamos a aprender. Tenemos que tener conocimiento acá en la tierra. Pero en el cielo vamos a aprender sobre todas las cosas. Es más, le voy a decir algo realmente maravilloso. Al cielo nosotros vamos a aprender cómo fueron hechas todas las cosas en otras palabras como dice aquí primera de juan 32 preste atención ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser aprenderemos a saber y a conocer cómo hemos de ser cómo seremos y cómo hemos sido hechos se imagina eso míreme, en el cielo vamos a aprender la ciencia de Dios ¿Qué si yo le digo que seremos como Él en el cielo dice la palabra pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él tendremos la semejanza de Él por ende tendremos la, la conciencia de Él el conocimiento de Él la ciencia de Él en otras palabras, sabremos cómo se hacen todas las cosas. Eso es poderoso. Aprender cómo son todas las cosas. Cómo fueron iniciados los cielos y cómo fueron acabados los cielos. Cómo se contienen atómicamente. Cómo subsisten por su espíritu. Y, eso, y yo tengo pruebas de lo que estoy hablando. No solamente 1 Juan 3:2. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, ahí cuenta esto que le estoy hablando en el cielo vamos a aprender pero en el cielo vamos a terminar jamás escúcheme terminaremos de aprender pero en el cielo vamos a terminar aprendiendo cómo se debe aprender amén voy a dejarlo aquí por tiempo tengo mucho más que enseñarle usted lo sabe no hemos podido hablar de todos los versículos que hemos tratado. Pero ¿qué si yo le digo que también quiero enseñarle qué tú vas a hacer en el cielo? Sí, porque la gente piensa que el cielo es aburrido. No. En el cielo vamos a reinar. En el cielo le vamos a adorar. En el cielo vamos a aprender realmente cómo es esto. Pero no puedo dejarlo ir sino que usted reciba cómo hacerlo cómo hacerlo y realmente le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque eso está revelado y escrito en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15 y en Tito 3.5 a ver si alcanzo solamente rápidamente ese libro de Tito me impresiona me impresiona mucho ese libro de Tito, capítulo 3, verso 5, es hermoso. Y el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a Hebreos 13 rápidamente aquí. Versículo 15. Wow, es hermoso. Dice la palabra del Eterno: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Yahshua Hamashi, a Cristo Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese en su nombre gracias profeta escuche esto sacrificio es muerte alabanza es vida y adoración sacrificio es muerte alabanza es vida de adoración así que ahora en ese espíritu reciba esto así que ofrezcamos siempre a Dios muerte física desapego a las cosas tiene que desapegarse de su casa, desapegarse de esta vida, desapegarse del trabajo, desapegarse de todo. Para que pueda adorar en espíritu y en verdad. La alabanza es vida, la alabanza es adoración, edificación. La alabanza es un componente de la gloria de Dios. Es el fuego refulgente de la gloria de Dios. Así que usted y yo podemos ponerle gloria cada vez que queramos. ¿Cómo? Aquí dice con nuestros labios. Cuando yo lo anhelo, cuando yo lo necesito, cuando yo lo deseo, ya le enseñé eso. Cuando yo pienso en ese lugar y pienso pedir al Padre que me permita ocupar ese lugar, míreme, pero sobre todo cuando ese lugar ocupa todo mi lugar. Cuando ese lugar ocupa mi lugar. Cuando el cielo ocupa mi lugar, la tierra no puede ocupar mi cuerpo, ni mi espíritu, ni mi alma, ni mi ser. Dejaré de vivir en esta tierra Para existir en el cielo Estaré caminando en esta tierra Pero viviendo en el cielo Se puede Venga a tu reino Así como En el cielo Sea en la tierra Podemos vivir en el cielo Aquí en la tierra Fuimos diseñados para eso Pero el diablo nos robó Y nos puso un velo Por eso el Padre Nuestro Señor y Salvador Rompió el velo Para poder ver el cielo Cuando querramos Miren yo le suplico a usted, yo he enseñado esto en muchas naciones. No con esta revelación que el Padre me dio esta mañana, pero he orado para que las personas vayan al cielo y van al cielo. Y aquí en la iglesia muchos han ido al cielo. Esa experiencia no la podemos olvidar porque lo podemos tener en visión, en revelación, en sueño. Pero desde la primera vez que el Señor me llevó al cielo, ustedes vieron que mi vida cambió. Y yo anhelo y mi mente, mi deseo, mi anhelo, mi corazón, mi fuerza está allá. Y por eso predico acá y, y, y lo hago de una manera diferente, tratando de nunca robarlo a usted ni estafarlo, sino llevarlo a una santidad especial para que usted obligue a su cuerpo a no pecar y sepa que la paga el pecado es muerte. Pero el regalo de nuestro Padre Celestial, Romanos 3.23, Romanos 6.23 también es vida eterna en Yahshua Hamashiach. Es una vida gratuita, si vivir aquí es tan bueno, no voy a hacer quedar mal a mi sierva, pero Dayana es la que siempre dice que comer es muy bueno, y es real, no lo va a hacer quedar mal, ¿verdad? Pero siempre que me siento como, eh, usted no sabe, nosotros desayunamos aquí después del primer servicio, nos sentamos a la mesa todos y compartimos y me quitan, digo, estamos pensando en el cielo, si sí, sí es tan rico aquí compartir, y comer aquí, imagínense tan rico Compartir allá y comer allá Por último Venga libro de Tito Sacrificios Eso se logra a través de nuestra boca Eso se logra solo a través Tito 3, 3, 3. Eso se logra solo cuando yo lo anhelo Cuando yo lo deseo Cuando yo vivo ahí, cuando yo lo quiero Amén. Cuando no hay nada más En esta tierra, no me dejo robar Amén. Aló.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 Mire, amado, diga renovación, lavamiento y espíritu. Tengo, como dice el libro de Romanos 12, 2, bueno, 12, 1 y 2, renovar el espíritu de mi mente, o sea, renovar los pensamientos de mi mente para poner los pensamientos de la mente de Yahshua. Amén. Póngase la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Corintios. Luego dice que tenemos que lavarnos, la sangre es el jabón perfecto el detergente perfecto, el decol perfecto la sangre nos limpia de todo pecado la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador y luego la renovación por el Espíritu Santo es comenzar a anhelar y a pensar en esto yo le voy a suplicar hay muchos libros que hablan en el cielo hay un libro de John Piper que me llena, lo leo de vez en cuando lo he leído como cinco veces que se llama 90 minutos en el cielo léalo eh, los libros de Rita Cabezas que hablan sobre la guerra espiritual, eh, hay muchos videos, consúltemelos, yo le voy a decir si son reales, en YouTube que hablan del cielo, eh, eh, está el libro de este niño que, que, que fue al cielo, no recuerdo ahorita el nombre, fue muy famoso, es un best es real, también está la película en Netflix de hecho, de este niño que fue al cielo, no recuerdo ahorita el título, si ustedes me ayudan, si Samuelito me ayuda, tenemos que estar pensando en el cielo tenemos que leer literatura del cielo tenemos en la Biblia yo no sé si se sabe hay un lugar que se llama las concordancias al final de la escritura busque todo lo que dice el cielo hay miles de versos bíblicos procure leerse unos 10 al día mantenga comiendo escritura del cielo va a ser algo realmente maravilloso ya les dije cómo hacerlo Anhelándolo, pensándolo, deseándolo, pidiéndolo Pidiendo esa cultura Ya le dije todo Sacrificando alabanza No cantando las canciones del diome Que el diome yo no sé dónde está Pobrecito, creo que sí sé No cantando la, la música, salsa, salsa No, cantando alabanzas de corazón y en espíritu De las que le pongan gloria al Padre Obligando, muriendo, sacrificio es morir Muriendo a mí mismo y que mis labios hablen de toda su gloria incline su rostro y vamos a pedirle al Padre la renovación el lavamiento la regeneración el sacrificio de alabanza aleluya Padre te damos gracias Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach Cristo Jesús te damos gracias por esta hermosa palabra hoy estamos celebrando Señor Prácticamente tu resurrectación. Y no digo prácticamente, lo digo es por la fecha, Señor. Sino que nos casan los calendarios, Señor. Hoy estamos dando gloria, hoy estamos recordando mejor. Que tú resucitaste, resurrectaste hace dos mil años, Señor. Que tenemos la victoria agrada, que somos hijos del cielo, que somos más que vencedores. Que tú eres grandioso, maravilloso, poderoso. Toda la gloria y la honra son para ti, Padre. Gracias por el honor y el privilegio de compartir esta hermosa palabra, Señor. Así como enseñamos ayer, esta palabra necesita ser revelada. Ayer lo dijimos muchas veces en el, en el servicio de Chabat, de Señor. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso por revelarnos tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que todos los hijos de esta casa puedan entender, discernir, regresar con lazos de amor. Padre, oro por la profeta Blanquita García allá en Miami, Señor llénala de esta gracia, de este favor, úsala, bendice su vida, bendice sus negocios, bendice sus manos, bendice la palabra en su boca, úsala con poder y gloria, Padre amado, te pido por Yolandita Cortés, Padre de la gloria, por María Vita Guerrero, Señor, por María de Jesús Pachón, Padre que seas tú, Señor, permitiéndoles ir al cielo, llenándolas del cielo, ungiéndolas con la gloria del cielo, Padre amado, te ruego, Padre bendito, por Pachito Huertas, te ruego por Wilfredo Castillo, Señor. Te ruego por Lucía Zorro, Señor. Te ruego por toda aquella persona que está viendo este servicio, Señor, en la mañana, en la tarde o en la noche, pero que quiere recibir esta bendición. Te pido, Padre, impártele esta gloria. Padre, necesitamos ser fieles de verdad. No estar apegados a las cosas de este mundo, ni a la casa, ni al edificio, ni al empleo, ni a la empresa, ni al dinero. Tenemos que estar desapegados a ti, permítenos Señor, recibir de manera denodada, sobrenatural, este amor Señor, esta necesidad de ser residentes, ciudadanos, conciudadanos, regentes contigo Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachia, Padre bendice a Pachito Huertas y libertalo, Señor, permite que pronto esté aquí con nosotros para la gloria de tu nombre. Doy muchas gracias porque tú eres bueno abacados amén amén y amén Uy. ustedes saben por qué Elías fue arrebatado al cielo usted sabe por qué no fue arrebatado al cielo quiere saber se lo voy a decir de gratis porque ellos tomaron una decisión le dijeron no más aquí padre queremos estar contigo allá y era tan pura la intención de su corazón no como la mía yo quiero decir porque yo ya quiero de, de, desaburrirme esta tierra y dejar de trabajar acá es así cualquiera no se me dijo trabaje sin vergüenza ellos tomaron una decisión y su mente estaba tan absolutamente absorta y ocupada en el cielo que ya no tenía lugar en esta tierra por eso el Señor se los llevó amén, no murieron entonces vamos a, yo le suplico clámele al Señor, pídale al Señor que le muestre esto, que lo lleve arriba que le, que le hable su gloria, que le ejede su gloria a mí me la ha dejado ver, saben yo cómo veo la gloria de Dios, ustedes han visto el arco iris verdad pero un arco iris extendido de arriba hacia abajo y que pasa así pero con trillones de trillones de fuego fulgurante, wow esto es algo hermoso, me ha dejado ver su gloria, así que pidámosle al Padre que nos permita, amén Lámele por el cielo, etcétera. Vamos a disponernos a sembrar, a darle la gloria, la honra. Hoy es un día maravilloso, pronto viene Chavuot, Pentecostés, esto va a estar maravilloso. Ven, ven, no te quedes en casa, no te dejes robar. Eh, aquí se llama lista, por eso en el cielo llaman lista, por eso tu nombre está escrito en, en, en, en los libros del cielo, se llama lista. Si tú no atiendes aquí al llamado de lista, mire amado, por favor. ¿Cómo pretendes ir al cielo si no te congregas? Entonces, por favor, ven a la iglesia, congrégate fielmente. No te acostumbres a vernos por internet, solamente los que están fuera del país, los que están fuera de Bogotá. Por ende, ven acá. Tú que estás acá, ven acá. Y todos los, todos los días, estamos a las 6 de la mañana, orando, clamando. Así que, por favor, ven a orar y a interceder con nosotros. Y escríbenos tu necesidad. Allí te aparece en pantalla, bueno, también ofrenda, diezma, eh, impartir la televisión, impartir todos estos servicios no es gratis, es costoso, ayúdanos por favor, ayúdanos a orar también por la torre de oración, ya estamos terminando, esto está maravilloso, piensa en el cielo, solo te digo eso, nos vemos ahorita en segundo servicio, mañana 6 de la mañana, el martes tenemos servicio 6 de la tarde en vivo, el viernes en vivo, Bueno, Dios va a hacer cosas grandes. Les amamos y les bendecimos. Y como dice nuestro Señor el sean felices, el Espíritu Santo les dice, les amamos bendiciones.